Veamos ahora cómo descargar e iniciar AutoBlockly para elaborar nuestro primer programa de prueba. Ingresamos a la página de OttoDij.com, luego bajamos hasta el final de la página y damos clic en esta sección de Software for Coding. Allí encontramos un enlace a AutoBlockly, le damos clic e inmediatamente la descarga comienza. Esperamos a que ella termine. Una vez finalizada la descarga, le damos clic para ejecutar. Iniciamos la instalación de AutoBlockly. Seleccionamos la ubicación en la cual queremos instalar AutoBlockly y le damos Instalar. Una vez finalizada la instalación, le podemos dar Terminar.